Yo creo que es crucial, eh, ministro de comunicación, tomando como referencia pues, lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. El derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de de expresión, hay que decirlo abiertamente, porque esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la, de la voluntad popular. Por lo tanto, vamos a devolver al pueblo lo que es del pueblo. A partir de ahí, los medios, digamos, a través de control estatal, son fundamentales, fundamentales. pero, como decía antes, habría también que articular políticas públicas que permitirán el empoderamiento mediático de nuestra sociedad civil, de la sociedad civil que defiende a los de abajo, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales, movimientos sociales, y ahí también tienen que tener su espacio los que no somos nosotros. Es decir, la Iglesia hace un trabajo social innegable, innegable, ¿Cómo no van a tener los católicos sus medios de comunicación? No hablo de la patronal católica, hablo de la sociedad civil. ¿Cómo no van a tener, eh, hasta si me apuras, para hablar de deportes, las hinchadas organizadas de los equipos de fútbol no van a poder tener televisiones que hablen de fútbol o programas de radios o, o que hablen de deportes? Pues por supuesto que sí, pero que los medios de comunicación sean expresión de la sociedad civil organizada, no expresión de multimillonarios que hacen negocios con algo que debería ser un derecho y esa es eh, medida fundamental de cualquier de cualquier gobierno de cualquier gobierno vamos no ya de izquierda el gobierno que quiera ser democrático